Algunos definen la educación como el proceso multidireccional, mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no solo se produce a través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho congénito de cada niño, mujer u hombre. Por su parte, la educación en particular la que se imparte a las niñas y las mujeres, contribuye a la consecución de todos los objetivos del desarrollo. El objetivo de desarrollo sostenible 4 tiene 10 metas que engloban muchos aspectos diferentes de la educación. Existen siete metas que son resultados esperables y tres metas que son medios para conseguir esas metas. Depende de cada uno de nosotros en aportar un granito de arena para construir un futuro sostenible.